No hay nada que hacer, lo empiezo a creer Durante mucho tiempo me he resistido a creerlo Diciéndome, sé razonable Aún no lo has intentado todo, aún tienes tiempo Mirándome al espejo, mirando mi reflejo Mirándome a los ojos, mi mundo no es complejo Ahí te va un poco más de lo de allá afuera Nosotros somos el reflejo de esa sociedad Que no están conscientes de la realidad No piensan en sus parientes cuando van a votar Por el PRI, por el PRD o por el PAN Es la misma jodidera, da igual el bueno, el malo y el feo es lo que siempre veo Problemas de inseguridad crece el desempleo La gasolina sube, las becas disminuyen Pero mientras más familias de sus hogares huyen Por miedo al secuestrador o a ser extorsionados Da lo mismo, es crimen organizado asociados con corruptos del gobierno, 43 o más difuntos desataron un infierno. Dicen que no existen las guerras pero hay muchos muertos, dicen que no existen los terroristas pero hay muchos despedazados y las mujeres muertas, ya nada más falta que el Estado Islámico haga estallar una bomba en la plancha del Zócalo llevándose a cabo una marcha gay o feminista. Dice Peña Nieto que aquí no hay terrorismo Con tanto despedazado el mensaje es el mismo Da igual un hombre bomba, una muchacha empalada El hombre bomba en la TV, la muchacha es ignorada Más mujeres que hombres son asesinadas Corruptos y narcos comiendo mi Mi nación está toda aterrorizada Se limpiaron el culo con la bandera mexicana No hay nada que hacer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 si nunca había creído, pues empezaré a creer Pa' cuando sea padre, duque a mis hijos lo necesario Darles para que no sean canijos Amor y atención, valor y educación Darles un buen abrazo con el corazón Que no esté resentido, que no sea un asesino Que mate a su maestra, amigos, o se pegue un tiro Siempre nos la pasamos buscando culpables para la situación de nuestro país ¿Pero qué hago yo? ¿Qué hacemos todos? Una cosa es no ser analfabetas y otra... Ya pues hay que mejor dejar de ser ignorantes, ¿no? Que no llegue el castigo que siempre he temido Que mis primeros hijos sean mi peor enemigo Así que hay que romper... Cadenas del pasado, patrones de conducta que aún no se han superado Los hijos de mis hijos serán los beneficiados Y cuando volteen para atrás, ¿qué crees? Ya no seremos odiados Ya no seremos odiados No hay nada que hacer Lo empiezo a creer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 No hay nada que hacer. <laughs>